Bienvenidos. Para mí es un verdadero gusto poder hacer un nuevo video en relación al impuesto a la renta de personas naturales, pero aplicando a trabajos independientes, en este caso arriendos, actividades empresariales y también cómo podríamos hacer con la sociedad conyugal. Bueno, empecemos. En este sentido, nosotros vamos a poner en consideración el arriendo. En primer lugar, vamos a determinar qué podemos deducir, qué nos dice la ley que podemos deducir acerca de los arriendos. Miren esto, eh, tenemos en el reglamento de la ley de régimen tributario interno, en el artículo 32, algunos parámetros. Eh, el artículo 32 manifiesta la depuración de los ingresos por arrendamiento. Para personas naturales, refiriéndose al arrendamiento de inmuebles. Bueno, vamos con el primer punto. Eso significaría que podríamos eh, deducirnos los intereses de las deudas contraídas para la adquisición, construcción o conservación de la propiedad, incluyendo ampliaciones y mejoras. Segundo punto, las primas de seguros que amparen a la propiedad. En tercer punto, también la depreciación, de acuerdo a los porcentajes establecidos en este reglamento, y obviamente están atados a lo que manifiestan los catastros municipales. Al igual también están atados estos, este valor al 1% por concepto de mantenimiento. Y también tenemos, por último, los impuestos que afectan a la propiedad y a las tasas por servicios públicos, como son aseo de calles, alcantarillado, agua potable y energía eléctrica, siempre que sean pagados también por el arrendador. ¿De acuerdo? Bueno, también podríamos decir que podríamos sacar la proporcionalidad. Si tenemos una vivienda en donde está dividido en dos partes, obviamente esas dos partes puede ser que uno esté viviendo y la otra parte está siendo arrendado. Y eh, en este sentido se puede obtener la proporcionalidad del caso para eh, determinar las deducciones por arriendo. Bien, eh, vamos al, al ejercicio para que se pueda observar claramente. Bueno, por arriendo, vamos a poner un valor de 56.000, si me ocurre, que tiene al año. Eh, tenemos unos intereses que quizás pueden sumar unos mil dólares al año por la adquisición del bien mueble. Tenemos un seguro, quizás unos 700 dólares, se me ocurre. Pero aquí vamos a ver la depreciación. Como habíamos dicho, está atado al al valor que se expone eh, en los catastros municipales, o sea, en el pago predial. Vamos a poner que tenemos una propiedad que está valorada por 60 mil dólares. La depreciación sabemos que es el 5% del avalúo y también el mantenimiento sería el 1%. Estos valores tenemos ya copiados directamente en la tabla y vamos a poner un impuesto predial tal vez de unos 500 dólares. Bien. Si ustedes pueden observar tenemos ya un total de gastos que son deducibles específicamente por lo que habíamos comentado anteriormente eh, y esto hace que reduzca el valor del impuesto a pagar. Tenemos un valor final de $5,091.50. Si no aplicáramos estos valores, obviamente, las deducciones, eh, el valor a pagar subiría bastante, o sea, sería un valor bastante mayor. Si ustedes gustan, podemos hacer la simulación a ver qué es lo que pasa. Tomemos notas, son mil dólares aproximadamente. Y ahora vamos a, a quitar estos valores que habíamos incluido anteriormente y sube prácticamente $8,260 dólares. Hay una diferencia bastante marcada en esto. Y obviamente está dentro de los parámetros legales, no nos estamos saliendo de los parámetros legales. En segundo punto tenemos los ingresos o las eh, por actividades empresariales. Eh, en este sentido tenemos ventas. Eh, se me ocurre, bueno, primeramente la actividad empresarial puede ser compra-venta, se me ocurre en este momento de celulares. Vamos a poner el ejemplo y tenemos en este punto un valor de unos 150 mil eh, compras. Hemos comprado también porque necesitamos tener el eh, celular, comprar, obviamente con las facturas autorizadas. Tiene que haber facturas eh, para poder deducirnos los impuestos no. Eh, en este sentido vamos a colocar que eh, vamos a poner un valor de unos 60 mil dólares y los gastos generales que estén relacionados con el giro del negocio no podemos poner cualquier valor sino un valor eh, específico que esté relacionado con la actividad que estamos realizando vamos a poner tal vez unos 5 mil dólares en este sentido vamos, eh, vemos que los gastos están eh, Alrededor de los 65 mil dólares. Bien. Al observar eh, el impuesto causado, tendríamos eh, que pagar de 18 mil 128,50 dólares. Bueno, ese es el valor que nos sale aplicando la tabla. Si no aplicáramos, imagínense, eh, los, los valores deducibles. Eh, sube en forma bastante marcada a prácticamente 42 mil dólares. Entonces, es necesario estar al tanto de los valores que podemos deducir para efecto de nuestros impuestos. Y tenemos también una, eh, algo adicional. Por ejemplo, vamos a poner igualmente los 150 mil dólares que habíamos anotado anteriormente. Pero miren, ¿qué es lo que sucede con una sociedad conyugal? Es eh, la aplicación como tal viene a ser dado de la misma forma que hemos hecho hasta el momento, aplicando la tabla del impuesto a la renta. Pero eh, si nosotros vemos cómo se manifiesta o cuál sería el efecto como tal, tendríamos estos valores. En forma individual, la persona, si es que no declarase gastos, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una simulación. Si es que no declarase gastos, el valor que tendría que pagar en forma individual, así, están, así esté en forma, eh, o esté casado, o esté formando una sociedad conyugal, si es que no se ampara ante la reglamentación o la ley correspondiente, tendría un valor de $41,879. De acuerdo, estamos prácticamente en la última franja del impuesto, o sea, de los $100,000 en adelante, eh, pagando eh, en este sentido un 37% por la fracción excedente y 23,379 por la fracción básica. que nos daría el valor que uh, uh, habíamos mencionado anteriormente? Pero, si es que hacemos partícipes a nuestro cónyuge de las actividades empresariales, exclusivamente de actividades empresariales, no nos podemos salir de este contexto. Ojo, podríamos dividir la base imponible prácticamente en dos o lo que nos dice la ley del 50% quedaría exactamente lo mismo. Y aplicando la tabla de la misma forma que hemos aplicado hasta el momento, veamos el efecto. El cónyuge número uno tendría que pagar bajo las mismas consideraciones 14.628,50. El otro cónyuge, obviamente, al dividir... La base imponible va a ser el mismo valor. Pero sumados a ambos cónyuges se ve que hay un valor a pagar de $29,256,99. En este caso hay una diferencia bastante grande de $12,622 dólares que estaría a favor de la sociedad conyugal. Pero ojo. ¿Cuáles son estas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta? Primera cosa es que tiene que haber una división de los ingresos, obviamente, más bien de la base imponible para ambos cónyuges, siempre y cuando sean solamente actividades empresariales. Si es que está trabajando por comisiones uno de los dos, no se podría dividir o no se podría utilizar este, este particular, no podríamos dividir la base imponible. Segundo, hay una dependencia del cónyuge 1 al cónyuge 2 o viceversa. ¿De acuerdo? Si es que uno de los dos no tuviese, o tuviese más bien un ingreso aparte, el cónyuge que ha sacado... Obtenido el RUC y ha determinado las actividades, tendrá que declarar sin tomar en consideración el otro, de acuerdo? Eso es prácticamente lo que está sucediendo. Entonces tenemos que estar muy claros en esto y cómo vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos también las compras. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner los 50 mil dólares y aquí le vamos a poner tal vez un valor de 10 mil dólares. Y en este sentido tenemos también el efecto, como ustedes pueden ver, baja en forma individual, pero también se ve un efecto, de una diferencia a favor si es que se aplicara este, este particular. Hay un punto adicional. El cónyuge 1 tendría que poner, obviamente, hacer la declaración, los ingresos, los gastos y en la parte inferior tendría que colocar obviamente el 50%. El otro cónyuge tendría que solamente la base imponible eh, enunciarla y pagar si en el efecto tendría que pagarlo. Eso es todo con respecto a las personas naturales. Les agradezco infinitamente por la atención a la presente y estaremos eh, haciendo nuevos videos.